Bien, no hoy estaba fijada para conocerse la medida de cohesión con la zona de Steven Alberto. Las partes ya han activado un no acuerdo, que es una suspensión condicional de sucedimiento con pues ciertas eh, Lo que ha sucedido aquí, los que permanentes permanente, es que en la medida de cohesión que de los empleo, todo que la la tirada, eh, ya no habrá ningún tipo de. tema de incompetencia y el tribunal remitió eh, el acuerdo que se depositó ante esta oficina ante el cuadro Ya sería cuestión de esperar con relación a que se pueda homologar el acuerdo que va a dar Queda en la ¿El, el, el, el, el libertad en el día de hoy hasta el su momento. Correctamente, queda en libertad. Un procedimiento especial. Y este procedimiento fija reglas para el imputado, reglas que él debe de cumplir por un periodo de un año. Si se aparta de esas reglas, entonces el efecto del acuerdo es revocatorio y el acuerdo traería consigo que todo vuelva hacia atrás y él pudiese cumplir unas situaciones más drásticas si se aparta de las reglas. Ya ¿Cuáles son las reglas? Bueno, una de ellas es que no puede mudarse del domicilio que ha formulado como domicilio procesal que no debe de acercarse a la persona que dice ser agraviado, en este caso el caso de él, que a su vez él tiene que prestar trabajo de utilidad pública, prestando charlas a personas jóvenes con relación a temas de ira y de violencia, pero además prestar trabajo en la pastoral juvenil de la Universidad Católica Nortestal. De igual forma no puede portar armas ni blanca ni de fuego durante el periodo probatorio y tiene que referirse a charlas o a evaluaciones psicológicas. Y esa es la novena del artículo 41 con relación a las reglas de la de cotizónica. Abogado, ¿Hubo algún acuerdo económico en este el... que... abogado? No. no, en de, de hecho, mire, el Ministerio Público no trae consigo ninguna situación de índole económica por ninguna parte ni ningún proceso. Ya si las partes de manera particular fuera del procedimiento, lo hiciera, nosotros no podemos repetir